material, eres libre de hacerlo. Digamos, si es que no te gusta usar este jarrón reciclado, tienes otro jarrón mucho mejor en casa o quizás tienes otra copa mejor, es libre la idea. Pero te dejo cómo puedes crear fantasía con sola po pocas estamos en un momento en que debemos ahorrar el mundo está pasando un momento de pandemia un momento donde la economía para muchos está en pausa pero esto no quiere decir que nuestra navidad o nuestras fiestas de Halloween o alguna decoración en casa tenga que ponerse en esto no no no todos los artesanos en estos momentos estamos brindando ideas recicladas con poco dinerito que podemos hacer muchas cosas bellísimas en casa así es que vamos a crear para esto vas a necesitar una copa que no utilices estas copas que siempre se rompen una, dos en casa y bien, no quedaron más que una bien, vamos a necesitar y también un jarro de eh, em, ¿cómo se puede decir? de embutidos de, embutido, de que, que haya sido con no con productos eh, al vinagre o que sean de cebolla porque deja el olor muy fuerte en el vidrio no te lo recomiendo yo este de aquí por ejemplo no tiene nada de olor fuerte lo he podido limpiar con el alcohol o la acetona si tú lo deseas hacer primero te recomiendo usar agua caliente agua caliente con el detergente lo dejas en, en remojo y la etiqueta todo va a salir y después, si es que queda algún, un poco de olor, lo puedes limpiar con el alcohol o la acetona, con algodón. Bien, entonces, los, los materiales como siempre son pocos. Más es nuestra creatividad, esa fantasía que debemos ponerle a cada cosa que hacemos. Entonces, ahora, teniendo estos dos productos, vamos a crear. Bien, entonces, vamos a necesitar una base donde poder cortar, un cúter y un pedazo de cartón de caja reciclado. Esta es una caja cualquiera. Y el cartón no es muy delgado ni muy grueso. Te lo dejo ver. Yo lo guardo de esta manera. Lo abro y lo guardo de esta manera porque se puede tener muchos cartones, muchas cajas de cartones juntas. Bien, entonces lo que vamos a necesitar es un, solamente un pedacito, así es que voy a cortar solamente una parte porque es para la base de, nuestro, um, de nuestra copa o de nuestro jarrón. Cuidado con tus manos a cortar con el cúter, por favor. Entonces voy a ver. Aquí puede ir uno y este de acá que tiene que ir en la tapa. Entonces necesito otro. Otro pedazo más. Este chiquito lo voy a cortar. No cortó en esta parte de aquí porque puede ser que yo necesite más adelante un pedazo más grande de cartón entonces usamos las partes pequeñas ya que es pequeño bien ahora entonces que lo hemos cortado vamos a medirlo vamos a usar nuestro lápiz y vamos a medir la parte de la boca del, de nuestro vaso. Entonces aquí. Entonces uno y dos. va a ir esta parte aquí, la tapa porque va a ser de esta manera tapado pero va a necesitar cubrir esta parte de aquí y la parte de encima entonces vamos a medirlo. Y al inverso porque es la parte interna verdad entonces ahora podemos cortarlo yo para mí me es más fácil cortarlo en pedazos con la tijera me es más fácil porque acá me es un poco difícil dar la curva. <risa> Tú tienes siempre que buscar la forma como te sea más fácil trabajar. Ya. Entonces vamos a cortarlo rápidamente. del frasco esta es la parte de encima ahora no, la parte interna parte interna, veamos, un poquito más, veamos cuál es cuál es cuál este es la parte de encima y esta es la parte interna, entonces vamos a cortarle un poquito más. Tiene que ir al interno. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, buscando siempre la parte clara. Y vamos al siguiente paso. Bien, entonces vamos a utilizar lo que es la, la silicona caliente para poder pegar los pedazos de... Aquí. tiene que ir bien ahora vamos a pegar aquí en la parte interna de la tapa aquí. más eh, más clara bien entonces ahora que ya están pegadas si ¿sí tenemos alguna parte como esta que tiene un poquito de más de salido lo cortamos con la tijera y lo nivelamos no se preocupe no sucedió nada malo aquí está, ya está nivelado un poquito de aquí. Bien. y este de aquí está también nivelado tiene que estar bien nivelado los dos lados iguales para que pueda eh, podamos eh, forrarlo con la cinta También. A Ego, ya está entonces yo como siempre reciclando reciclo cintas reciclo todo lo que me quede <ríe> bien ves este pedacito por ejemplo de, de alguna de algún regalo de alguno que quedó lo vamos a utilizar para poder darle vuelta aquí en nuestro nuestra tapa Con mucho cuidado porque saben que... Un poco de paciencia. Vamos dándole la vuelta. Y subimos dándole la vueltita. son los pasos que toman un poco de tiempo así como cuando pintamos con el color acrílico nos toma también un poquito de tiempo así es que las manualidades ayudan esto a tener un poco de paciencia el exceso lo cortamos después, dejamos que se enfríe la silicona ahora yo elegiré este de aquí el plateado que es más grueso entonces por este exceso y lo voy a ribetear todo vamos a empezar de aquí mucho cuidado porque la silicona cuando es caliente pues quema ¿eh? Tienen que tener mucho cuidado. Ahí. Me siento buscando mi posición. Si no te gusta una cinta brillante como esta, quieres una cinta que sean eh, dibujadas con navidad, esa es elección. Quitamos la última pintada Dejamos secar para luego cortarlo, inhalarlo. Y que esté todo bien la tapa. Bien, entonces vamos al siguiente paso. Lo guardo para una nueva ocasión. Bien, entonces yo le he cortado, feltro y le he agregado la parte de la base. Para el jarro le he usado el rojo y para la copa el color azul. Entonces, esto quiere cuando lo apoyes no resbale. Y entonces quedará de esta manera. Por ahora. Bien, entonces, ahora lo que vamos a usar es algodón. Yo como siempre reciclando algodón, carta, todo. Lo tengo en mi canastita hecha también por mí. Un tutorial que lo puedes encontrar en mi canal de YouTube entonces voy a agarrar lo que es el algodón para imitar lo que es la nieve entonces pero para esto tiene que ser de diferente diferente tamaño no porque es la nieve usamos la piedra Voy a apoyar aquí mi carritos para que puedas mejor verlo. Me apoyo con un bastoncito para que no se peguen el algodón en mis dedos. Y lo hago sobresalido. Muy nieve Los copos. Ahora le pego a la otra parte. Bien, entonces haciendo así, así sobre salido. manera la nieve lo vamos a ver cómo se ve bien Ebe aún no está terminado <ríe> bien entonces igualmente vamos a hacer con la parte de, de la copa vamos a hacerlo en dos pedazos y lo vamos a pegar Me ayudo con el bastoncito igualmente para llegar hasta los bordes y no mancharme los dedos o las uñas con el algodón. Así. Entonces lo hacemos en el otro lado rápidamente. Si desean pueden usar eternopor o nieve artificial yo uso el algodón porque deseo que vean que con el algodón también queda muy bonito. Bien, dejamos secar y vamos al siguiente paso. Apoyamos las tapitas encima de un papel de una carta que porque estos, eh, este glitter de, de nieve ensucia mucho. Entonces, <ríe> para que no ensucie mi mesa, yo lo voy a espolvorear para que le dé un brillo especial y lo voy a apoyar aquí para que no ensucie vamos a... si no tienes este tipo de de nieve escarcha puedes usar el escarcha normal color plateada o otro tipo el que encuentres, el que tengas en casa lo que te es más cómodo bien entonces va a quedar así de brillante quizás no se mira mucho pero está brillante ahora le voy a agregar lo que es eh, lentejuelas lentejuelas de navidad y lo cierro porque hasta con el aire vuela y ensucia todo como el demonio yo siempre reciclando reciclando todo lo que, lo que encuentro de, de, de lentejuelas y de cositas bien, entonces vamos a usar aquí una lentejuela lo que es de parecida a la nieve Entonces vamos a usar la decoración. Voy a estorbar algo. Voy a, a atacar aquí algunas de estas listas. Y va. Oh. Dios. Ok. Ahora. Estos adornitos son. Quizás se puedas encontrarlo, pequeños, juguetitos, eh, todo lo que puedas tú desear eh, ponerle en tu decoración. No es necesario que encuentres lo mismo, puede ser algo parecido. Aquí vamos a ponerle, pero le voy a pegar con la silicona para que no se mueva, porque si no se va a mover y después... Se puede caer y la decoración entonces ya no va a quedar ya tan bonita. Voy a dejar aquí la escarcha. Entonces la intención es poner en decoración una imagen. ¿no? Yo he elegido aquí el Santa Claus, el árbol y una gotita. Eh, para acá es la posta, esta... Inglesa, donde van dos cartas, un pingüino y el hombrecito de nieve también he encontrado lentejuelas que dice um, Merry Christmas, quizás tú le puedes encontrar que diga Feliz Navidad o, o Bon Natale, de acuerdo a tu lengua yo por ahora encuentro en inglés bien, entonces veamos si ya está voy a poner mente fuera no por esta parte de aquí. Entonces, lo voy a poner aquí. Mi hombrecito de nieve. Y la posta lo voy a poner en el medio, pero de los dos. Aquí voy a poner mi Santa Claus, presionando un poquito mi árbol de Navidad y la botita. Entonces, aquí está. Voy a poner la letra que dice Feliz Navidad. Por aquí. Voy a dar un bastoncito porque si no se pega en mi mano. Silicona es terrible. Acá le damos otro punto. Y lo pongo por acá. Para que se vea el feliz Navidad. Entonces, la idea más o menos es así. Pero aún no está terminado, ¿eh? Sí. Y así. Vamos al siguiente paso. Ahora, tengo cordones reciclados, como siempre donde no que me queda y tengo est eh, estrellas en foamy brillantes he escogido las grandes que es para el jarrón y la chiquita que es para la copa bien, entonces este es un cordón que son para, para las, eh, las tarjetas que van con nombre en los regalos el cordoncito dorado si ustedes no tienen esto, pueden elegir otro producto. Pero es necesario que sea, eh, que cuelgue de esta forma. No que se enrolle, sino que cuelgue, ¿no? Voy a cortar la mitad. Voy a usar la cinta doble. La cinta doble voy a cortar un pedazo vamos a apoyar aquí porque tiene que ir en el fondo de, de la copa por el bastoncito ahora voy a ponerle una de las estrellas estas tienen eh, como sticker, ¿no? Abro solamente un poquito para meter la puntita, lo bueno, a cerrar y entonces va a quedar una estrellita, una estrella colgando, voy a quedar en el fondo. Igualmente voy a hacer en el cajón que tiene que quedar colgando, pero está muy muy largo, así es que tengo que cortarle un poco más, porque tiene que ir colgando. <risas> No hay ningún problema, la jalamos con cuidado y cortamos un poquito más. Y lo pegamos en el fondo. Todo tiene solución, no se preocupen. Esperamos en la puntita y lo pongo en el fondo. Está sonando porque se mueven las estrellitas. Entonces va a ir así. Es Aún sigue largo. <risa> Tengo que cortarle un poco más porque está muy largo, tienen que quedar arriba, en el pechito, que se mueva. Entonces cortamos un poquito más. Y igualmente voy a hacer con el jarro. Bien, voy a usar un pedazo de plástico para cubrir mi mesa de trabajo. Eh, color acrílico blanco uso el montadientes para poder moverlo y mezclar todo bien. bien voy a usar escarcha yo como siempre reciclando voy a usar la escarcha plateada voy a usar eh, un cookie o oh, si no tienes esto puedes usar una tapita eh, cualquier envase para poder eh, ponerle escarcha voy a poner un poquito como siempre mi brochita viejita que es muy buena bien entonces voy a usar mi decoración te voy a mostrar cómo quedó las estrellas mira cómo se mueve igualmente está en la copa bien. pero le tengo que dar un tono de nieve para cubrirle aquí como si la nieve estuviese derramándose, cayéndose ¿no? <ríe> yo siempre con mi fantasía ¿no? bien, entonces Vamos a pintar un poco, no todo, un poquito nada más, para dar la imitación de la nieve. Si deseas puedes usar también las esponjitas. Yo voy a usar doble la, mi, mi pincel y te voy a mostrar cómo queda con la esponja. que es el plástico no se manchó mi entonces el trabajo con el pincel es en el centro y al costado es la esponjita entonces es mejor la esponjita verdad Ya. Bien. entonces hacemos con la esponjita vamos a dejar entonces mi pincel allí y vamos a trabajar la esponjita que sale más rápido también paso que tapamos el doble tape entonces acá vamos a hacer la imitación de la nieve que cae mucho para que no se cubran las estrellitas solamente un poquito las cuantas que parezcan eh. Snowflake los copos de nieve Voy a dejarlo aquí porque debo usar la escarcha antes que se seque Primero lo voy a agarrar para que lo puedan ver presión que la nieve brille voy a sacarlo es más fácil trabajarlo así <ríe> yo lo puse en la tapa porque quería que tú veas como quedaba el entonces aquí vamos a dar el y vamos a espolvorear de esta manera. Vamos a seguir dando la vuelta. Y vamos a poner escarcha brillante a la nieve. La nieve de Navidad. La nieve de navidad mira cómo brilla puedes verlo aquí como brilla acá, mejor ay, ay, ay, ay. creo que es acá aquí, disculpa estoy buscando la posición que puedas tú ver lo brillante, miren las estrellas cómo se mueven <risas> divino, ¿verdad? dejamos acá Y hacemos lo mismo con la copa. Va, ¿verdad? Hacemos unos cuantos copos de nueve nuevamente aquí el mismo que hicimos con el jarro. quedó de aquí, lo podemos recoger y hacer que caiga en los copos de nieve. debemos dejarlo secar pero lo voy a acercar para que lo pueda hacer como quedó de brillante seca siempre con el wipes húmedo y dejamos secar entonces Bien, ahora que ya está seco y brillante entonces vamos a poder ponerle las velas la vela va a ir aquí y la otra pequeña va a ir acá. Pero voy a decorarlo. He encontrado un lazo. Y como siempre yo reciclando. Reciclo todo. <ríe> Lo que me quedó de la vez pasada. Y que podemos usarlo ahora en esta, en esta vela. Bien, aquí tengo pequeños pequeños ramos que voy a usarlo para ponerle aquí en, en el contorno en el contorno de la vela de esta manera y la otra Si tú deseas puedes usar esa cinta eh, brillante. Si no tienes de esto que te ha quedado, puedes usar otro tipo. Aquí está. voy a decorarlo de esta manera en la parte de aquí. Lo voy a pegar con la silicona. Con la silicona caliente y para este de aquí le voy a poner el lacito. Acá. El lacito lo voy a poner allí, Acá se el lacito y lo voy a decorar igualmente, pero como es pequeño, he pensado ponerle estas hojas doradas, porque es pequeño el espacio. Igualmente lo voy a pegar con la silicona caliente. Manda siempre se acaba rápido. delicadamente este trabajo de la de la veranda de la de la silicona es normal he encontrado más detalles reciclados. he encontrado también esto lo voy a poner aquí atrás recordando que tu va a ir encendida así es que siempre con, con mucho detalle para que no se incendie. <ríe> reciclado que lo voy a usar aquí, la parte de atrás para que tape la parte que se ha unido y he este regalito así con el, el regalito de regalo que lo pondré aquí adelante Entonces, es así como termina mi decoración de corta vela. Espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún. Y para cualquier comentario, déjamelo en la cajita, debajo de la cajita de información. Los materiales igualmente, como siempre, reciclados. No te olvides de reciclar. Cuando se te malogre, cuando encuentres algo allí, un... Que no sirve más, no, no es que no sirva, recíclalo. ¿Por qué? Mira qué belleza podemos hacer siempre con reciclado y está bellísimo. Ahora lo voy a acercar para que lo veas. Voy a agarrar de la base para que lo puedas ver. Mira cómo se mueven las estrellitas. Sí, ese es el detalle Que se tienen que mover las estrellas Si no lo deseas Puedes colgarle cascabeles Si deseas que tenga algún sonido especial Aquí te voy a mostrar el otro el Regalo, quedó la fruta atrás Igual se mueven Las estrellitas y la nieve está muy brillante es muy bonita. Entonces, gracias siempre por verme. Gracias por estar allí. Y te espero en mi próximo proyecto. ¡Chao! nuevamente a Madrid de aquí contigo para mostrarte mi último trabajo que hice que fue la decoración de las velas con copas recicladas estas son las copas que quedaron sin otra copia y entonces las decoré en el interior están muñequitos y hay unas estrellitas que se mueven en el interior como lo puedes ver están las estrellitas lo he decorado como si fuera una bola de, las de, bolitas de nieve. Y está todo eh, lleno de algodón. Le he decorado las velas con lo que me quedó de las navidades pasadas. Decorándolo con colores acrílicos blancos para darle la idea de que es eh, nieve. Aquí lo acerco y después le he puesto escarcha para que brille. Este es uno de los modelos. El otro es el jarrón. Un jarro que te haya quedado, que no lo utilices más. Igualmente en el interior están los muñequitos. Están las estrellas que se mueven. Le echo lo mismo, acrílico blanco para darle la impresión de que se nieve y escarcha. Ahí están las estrellitas que se mueven. Ah, y le he puesto la vela con las decoraciones que me quedaron de navidades pasadas. Y esto queda como un bonito eh, adorno para poner en algún ángulo de tu, de tu casa, de tu sala, del dormitorio, de la cocina. Lo puedes... Eh, Hacer las cintas del color de, de, de tu sala o de la cocina o del dormitorio. Bueno, depende de tu imaginación y de lo que tengas en casa. Mira que reciclar es algo muy bonito. Espero te agrade y, y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal para estar eh, con los nuevos videos que van a venir. Muchas gracias, abrazos a todos. ¡Chau!